Que minha. Olá, olá! Bom dia! Bom dia, gente! É... Hoje é dia 1 de junho, estou de cabelo preto, novidades, meninas, já eu falo sobre isso. Estou indo para a escola porque hoje, hoje é nossa apresentação, hoje é a nossa primeira apresentação para escola de teatro. Ai, meu Deus! Estou muito ansioso. E é de manhã, tô indo para a escola, e é somente noite apresentação. Bom, já estou no, na parada de ônibus, esperando. Estou muito ansioso. É, estou um pouco atrasado, já era por eu ter chegado lá, mas enfim... E é isso, estou muito ansioso, algo que eu sempre quis fazer. Vai ser o meu debut no teatro aqui na Argentina. Va a ser mi debut en el teatro acá en Argentina, y estoy muy ansioso Y... es eso eh... <ríe> Nada, ahora tengo que esperar eh, Me van a ir a ver hoy, algunas personas que después grabo Y... nada, tengo muchas ansias Hoy va a ir a algunas personas en este chip. estoy muy ansioso, y... Ai... É... Não sei muito o que dizer, mas é isso. Estou indo para a escola agora, a gente vai fazer o um ensaio general. estou chegando à escola, agora vamos fazer o ensaio general e... Na... depois vamos juntos ao teatro e às a la cita da apresentação. E, des... e depois a gente vai junto para o teatro e às 7 horas da noite a apresentação. E é isso! me chame de anjo Você não entendeu direito Eu me chame de anjo Você não pode pagar meu preço No vim o Você me entendeu mal Se você me ouviu é Mesmo que eu possa voar posso não me chame de anjo oh, No me chame de anjo Quando estou em caos não me chame de anjo Quando me despir Você me conhece Não gosto daquele cara tengo mi dinero y preencho los cheques, diga mi nombre con un poco de respeto Bueno, espera, ah, estamos presente en la escuela, todo el mundo ¿Qué? Y A la lo Oh, bien pelo. ¡Vino el cantante! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, para el hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! El para el ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! hablamos, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ah, no. bueno, me Ah, ya estamos acá actuando. Como bien, ahí está Gley mi compañera que va a bailar conmigo y bailar, cantar, actuar, todo. Siempre juntos. Y nada, ahora vamos a ver si compramos algunas cositas que faltan. Y nada, voy a tratar de grabar el máximo posible, ¿no? Tienen que ir. No se lo pueden perder. Bastante. Buenísimo. Bueno, ahora estoy en el baño probando la primera ropa, que es la presentación de Triste y Cachonda Desde la, desde la grabación del videoclip no la usaba Así que nada, eh, yo en un bañero colocando la ropa de Triste y Cachonda Desde la, desde la grabación del videoclip que no colocaba entonces, Desde la grabación del videoclip que no colocaba entonces, nada, y hoy va a tener con público, con videos, danzarinos Hoy va a haber público, bailarines y todo eso, así que nada, voy a salir ahora para que los chicos vean, vean la ropa Ah, estoy muy ansioso, estoy muy ansioso, ¡meu dios! ¡Qué miedo! No, en el final de, de acá. se, se convierte en chancleta, ¡venga para acá con el zapatito, se la ponga y seamos felices para sí! A ver... Sí... Bueno, sí, todo... Venga. Dale, pie. Dale, dale, dale Se termina de cambiar y se la mando para el castillo. Bueno, dígale que se apura, por favor Porque... Bueno, terminamos de ensayar es? vamos, no? Estamos yendo todos ¿Sí? al teatro Y ahí ya Quedó todo muy bueno Y, ¿Sí? y estamos listos ¿Sí? y todos Y... No, eh. nerviosa Mucho no, poquito no, no, la... Ah, yo estoy muy largo pero bueno, ¿Qué darlo todo, ahí, todo. ¿Qué no, no, no, no, no, no, no. Vamos yendo al teatro. No sé dónde es. Por acá. Para el 15, ¿cuánto es? Rivadavia. mírame, mírame. Rivadavia es la otra. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Para No, es el otro ¿Dónde es? ¿Para No, es para acá. ¿Para dónde? Para el otro lado, por allá. ¿Y no es al 15? No, 13.50. 13.50. Sí, pero es para... No se las roba cámara No, no robe cámara ¿Están filmando? ¡Holi! ¡Vamos! Nunca no te veas ¡Vamos! ¿Estás nerviosa? No, estamos acá Ya, el personaje ¿Estás nerviosa, Mayra? Va a salir todo bien, va a salir todo bien ¿Vos estás nervioso? Sí, mucho Está nerviosa. Está nerviosa, Gami. Eh, por el momento no, pero cuando pise ahí el teatro puede ser. Ese. No sé. No sé, no sé, lo sé Guada. estás nerviosa. Si ¿Sí estás eh, nerviosa. No, no estoy feliz? Feliz. Okay. Mai. ¿Estás nerviosa? Nunca. Nunca. Ah, siempre lista, nunca inlista. Dana, Dana, ¿estás nerviosa? ¿No? no, no, Ari, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Eh? ¿Estás nervioso? No, nervioso no, ansioso, ansioso, con ganas de empezar, porque hoy la vamos a romper ¡Sí! Bueno, estamos llegando, ¿estás nerviosa Gley? 50-50 50-50 ah. Ya viene llegando el nervio Con Gley siempre juntos actuando Estar en dos puntas, una de para Vamos a actuar y después vamos a bailar, tardar todo, todo, todo, darlo todo. Estoy muy ansioso. Y es eso, gente. Bueno, estamos por llegar. Ahí está. El bolulúo. Ah, ¿Está ¿Es el ah, mate, sí. oh, bol ah, la, mira, no tiene... Ahora, la, la pita, ¿Está nervioso? Más o menos. Más o menos. Che, sí, cerca, si hubiera puesto un pillo y hubiera puesto tipo playa acá. ¿no? pero no con.. Bueno, presupuesto, amigo, presupuesto. Ari, ¿estás nervioso? No, para nada, vamos a disfrutar de un buen espectáculo que va a empezar a las 19 horas. Muy bien. ¿Bismar? ¿Estás nervioso? ¿Walter? Sergio. Es... Ah, pero vos no vas. ¿Eh? ¿Pero estás nervioso? No. ¿Por la función? no te iba a hacer ¿Qué va a no nervioso, bien? Walter, que nervioso. está medio nerviosa, pobrecita. ¿Ah, sí? ¿Está, ¿Está, ¿Está nerviosa? Frío. Pero no estoy nerviosa, mentira. Estoy ansiosa. Ansiosa, sí. Tenés muchas ganas de cantar. Cantar, bailar, actuar. Muy bien. Mover el tutú. ¿Dónde están los otros? Se fueron. Hola, ¿estás nerviosa? Eh, no. No caí todavía. ¿Eh, ¿Te hicimos un autógrafo? Sí ¿Estás nerviosa? Sí, mucho <risa> Facu, ¿estás nervioso? Un poquito, ¿Un poquito? ¿Estás nerviosa un poquito. para la función de hoy? ¿Estás nerviosa para la función? ¿Eh? ¿Vas a presentar también en la segunda? ¿Qué? vas a presentar en la segunda función? ¿Estás muy nerviosa? Eh, poco así, sea, o sea, sí. ¿Vos? ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. Estoy temblando. A darlo todo. Obvio, siempre. Estamos bajando. No acorda de la estrellana, ¿eh? Sí, ahí está bien. Cuando bajes, brazas. Hola, llegamos. Bueno, recién entramos y nada. Es chiquito, pero bueno. A ver qué onda. ¿Qué Creo que, que tenemos que entrar para allá. ¿Para qué lado? Si ¿Sí entramos todos? Podrán. Lo averiguaremos ahora. Pues si uno no de lunes ya se mueve. ¡Ah, no, mira <risa> <risa> <risa> <risa> Perdona <risa> no! <¿Para? risa> eh, comida, comida no! Mira. no! ¡Ah, no, mujeres no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, ¿Sabes chiquito de nosotros? No se puede. ¿eh? Ah, así no se puede. Oh, Ahí, yeah. un Por lo que tengo entendido, primero va al bar. Primero va al bar, así que los que vamos al bar pueden ir cambiando. Chicos. Bueno, llegamos acá a, a cambiarse. Bueno, ya estoy acá. Esperando. Ahí está, marcado. Eh, Qué bamba. a no es. Tenemos igual para, para, para. Rubén. ¿Tienes? Acá no, viene no, Ariel, no, Ariel. Ariel Y falta uno, Brian. No, pero pará, sí podemos. Buenas, chicos. Ya estoy acá con, con el micrófono, actual, al, actual, al, al, Y, al, al, y estoy ¿sí? muy, no, muy ver, ansioso ¿Lo vieron desigualito Sí. un poquito esta Ahí tenemos una pata. Esa es la puerta del calle, ¿está bien? Sí. y la otra, Esa es el interior de lo que sea. Por ejemplo, en el restaurante, Blazy. y Bueno, me pusieron cosas Y nada. Dana. Dana. No, Dana. Estoy muy nervioso. Bueno, a hacer todo bien. Las Me tengo que salir de acá después, después. después viene. Ah, y más. Viene alguien. No, viene algo. Ah, cotorras. Claro, parece el pantalón y el más el... el... el... el... el... el... el... De sacar los costarios. Sí. O por ahí está? está bueno que tenga los pestales. Por ahí estabas jugando con él o no. y la peluca. no? Puede ser. O no. no, no se la... Que te estaba arrestando charlar con no, bueno. Sí, voy a charlar con él ¡Uno, ah. oh. dos, tres, a antes del baile. Así que vaya, vaya, vaya, vaya al baile y yo se la mando. Chau, chau, chau. Vos de enamorada, ¿eh? Estabas. Mm -hmm. eh, no, yo no, voy a juntar frutas, frutas, frutas, frutas. ¿Y yo qué hago con esto ahora? Tengo una idea. Vení, sentate ahí, tenés. Sentá. No te noté, y si no es parte el No importa, sé que es feliz. ¿Cómo será? ¿Dere? ¿Cómo se ha quedado, príncipe? Che, boluda, ¿vos qué estás haciendo? ¿No me estás contando algo importante? Un para los comida de alguien, Pache. ¿Qué vas a preparar el mate? Bueno, de... ¿Sí? sí, si, yeah, bueno, <ac �120> sí, no, claro. Yo vengo, ¿sí? Sí, yo vengo. Yo mate. Porque sí. Ella no, no se da cuenta, o ya sabemos que no se da cuenta de nada. Pero ¿No? no uno puede decirte, no si adelante de ella, está cogiendo un chabón, cogiéndote al mismo. Amiga, para ella bueno, pero ella preguntaron y pues, me dijudo, o sea, no me di cuenta. cuenta todo. De rápida, pero ella es tu amiga. Bueno, uh -huh. pero eso te yo también mate. ¿De qué hablaban? Sí, a la estrella? la estrella, vale. ustedes? Es un video clip, o sea, salimos dos minutos sí, Se, se, era era ahora? ¿Se era era ahora, Porque ¿Tienes? a mí no me pasaron nada para ensayar ¿Vale? no se ¿Vale? ¿Vale? te preocupes que ahora va a venir bailarina sí. excelente Déjate sí, llevar Perdón, no de entender ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos despertate Ahora saben qué chicos, estamos mal. Mejor sáquese en la ¿sí? Ahora. Vamos mañana. Dale, sacate la rendeza, papá. dale, que viene para ir, amigo. Dale, dale, dale. Si viene eso, dale, dale. ¡Público! A <risa> a no. no te preocupes, no Linda yeah! de bombacha de, para de, seducirte, le quito roja y un pepino toda soladita a ti te gusta así, dejo tu mente en esta lo frío. ¿Y dónde estás tú que no te veo aquí? Dos de la mañana, yo en la soledad, en la madrugada me va a repetir, aquí le vivo de ti. cumpleaños! Hola, bueno. ¡Hola! Bueno, si vieron ahí video de las presentaciones eh, fui embora muy rápido no, no más nada más, pero estoy muy feliz y empecé hablando en español y en hoy, pero bueno... Eh, dije que estoy muy feliz, no pude grabar nada más, pero vieron ahí el video de la presentación y es básicamente eso, estoy muy feliz, eh, estoy muy feliz por los mismos compañeros y nada, eh, a gente dio todo de nosotros y eh, es eso, esperamos por la próxima presentación dije que nosotros dimos todo de nosotros y nada, estoy esperando muy ansioso por la próxima presentación Espero que sea muy prontito. Nada, quería haber sacado más fotos, pero no, al fin no lo saqué. O sea, fue, o sea pasó todo muy rápido. Pero bueno, para la próxima sí va a haber. Y pronto va a tener los videos oficiales. Así que nada, voy a estar, compar voy a estar compartiendo ahí eu falei que nada eu queria ter tirado mais fotos mas não deu não deu não fui dessa vez meninas mas em breve vai sair o vídeo oficial aí para todo mundo poder ver as duas apresentações de onda e de Aline Mas que foi a apresentação que eu fiz com o Ruben e a Glênci ficou muito legal bom é isso muito obrigado para todo mundo uh, muito obrigado para todo mundo que viu o vídeo até aqui y es eso. Muchas gracias para todos que le vieron. Muchas gracias para todos que vieron el video hasta acá. Y eso. Les mando un beso y hasta el próximo video. Muchas gracias para todo mundo que vio el video hasta aquí. Mando un grande beso para todos ustedes y hasta el próximo video, Chao.